Bueno, estamos con José Espíndola y Jorge Ullé, referentes de Brasil, del Embrapa y de INTA eh, en Argentina, respectivamente, en el marco de una reunión eh, para cerrar el primer año del proyecto del convenio que los une. Jorge, si querés contarnos un poco qué es lo que están haciendo en estos días. Bueno, como es el primer año de actividades del convenio y ya se han formado los grupos interdisciplinarios, de la unidad a que pertenece José, que es la unidad de Embrapa Agrobiología en Río de Janeiro y las unidades que participan en Argentina, en INTA, San Pedro, y PAP NEA y La Casubi Hoy estamos haciendo el cierre y hablando de las actividades del de ensayo de cultivo de cobertura en la estación experimental de San Pedro. Contamos también con la, con la visita del equipo argentino, de las estaciones experimentales de, de, de Marco Juárez Héctor Martí, que participa también por San Pedro, eh, y también trabajos de, de tesis que se están realizando eh, sobre esas parcelas de estudiantes de, de grado. Bueno, y en este primer año, José, que acaba de transcurrir el proyecto, ¿cuál es el principal Bueno, obviamente el balance va a estar al final de, los, de la visita, ¿no? Pero hoy, ¿qué es lo que puede adelantar? ¿Cuál es el principal balance que hacen? Yo creo que. El principal sueño de un proyecto como este es poder avanzar un poco más en la generación de conocimientos y de tecnologías apropiadas para el uso del suelo en sistemas eh, de producción familiar y al mismo tiempo poder cambiar experiencias entre las equipos brasileños y las equipos argentinas involucradas. Uh -huh. ¿Y cuáles son las principales fortalezas que encuentran después de este año? Bueno, eh, hay una gran demanda por las sociedades, por la sociedad brasileña y yo creo que por la sociedad argentina también, por eh, generación de tecnologías más sostenibles, más adaptadas para la gestión de la preservación ambiental. Y yo creo que por la formación de las equipos envolvidas en estos proyectos, es posible contribuir eh, consideradamente en ese sentido, eh, y esto para mí es una de las principales fortalezas de esta asociación entre UNTER y UNDRAPA. ¿Y vos Jorge? Yo creo que se agrega para nosotros una eh, ventana importante en lo que es el tema fijación de nitrógeno, porque las especies con que estamos trabajando acá, el caso de Canavalia Siformis y Mucuna cinza. Son especies sobre las cuales tecnológicamente ellos ya dominan el manejo de cultivo de cobertura. Y en la Argentina esas especies recién comienzan a estar registradas hoy legalmente en el INACE. Eh, por, por ende las semillas que estamos manejando de maíz y de leguminosas subtropicales son todas semillas inscritas. Y nos está abriendo un camino interdisciplinario pero también nos está permitiendo por ejemplo abordar cuestiones como consociaciones de cultivo algo muy importante en la agroecología no olvidemos que esto está dentro del marco de, del manejo de los sistemas de base agroecológica y hemos estado analizando resultados de variedades de maíz consociados con batatas, por ejemplo, muy interesantes que de alguna manera es tecnología que después nos va a llevar un tiempo adaptarla a los productores creo que en ese sentido en Brasil, te puede contar un poco mejor José nosotros nos hemos abocado más a, a conformar los grupos interdisciplinarios los grupos temáticos y ellos ya tienen avances importantes también en lo que es la vinculación con la investigación-acción con grupos de productores en diferentes localidades, del estado de Río y Brasil. Uh -huh. ¿Algo por ahí? Eh, bueno, uh, es, es considerado muy importante hoy en Brasil que las investigaciones en la agroecología no solo se relacionen apenas con el ambiente Académico o de, de los centros de investigación, pero que también se relacione con las contribuciones que los agricultores y otros actores puedan traer en este proceso. Uh -huh. Entonces, como bien dice Jorge, eh, hay una intención de envolver un poco más a estos agricultores, no solo en la validación de las tecnologías, pero también en los sentimientos que ellos tengan con relación a los impactos que ellas traen para sus sistemas de producción. ¿Y eso para cuándo lo tienen, el trabajo con los productores? En el caso de Brasil, fue iniciado en el segundo semestre de este año. Ajá. Y la intención es continuar por los dos otros años del proyecto para tener alguna observación más eh, consubstancial con relación a estos resultados. En el caso de Argentina, el 31 de marzo... Este año se efectuó el primer, la primera reunión con el CIPAF, Pro Huerta, y en ese caso participaron ONGs del Partido de Cañuelas y el Grupo de Florencio Varela. Visitando los experimentos, porque la idea es, más allá del diseño que adoptan en el campo, lo cual está bien enmarcado dentro de lo que es una, una digamos, orientación de un cultivo agroecológico, tratar de replicar eh, aquellos o amplificar esos tratamientos que los productores consideren, desde su nota, su percepción, su interacción con la agricultura, eh, como más viable de ser llevados a esa tecnología. Es un proceso interesante porque es bastante simultáneo. Entonces, aquello que está pasando en, en, en la parcela no deja también de trascender, por decir así, en el espíritu de, de, de un agricultor. Y en el caso también de poder llevarlo a regiones tan distantes como Formosa, que es un ambiente subtropical, y el caso del de Cervas, eh, el área que es una región de riego semiárida, también digamos, nos, nos va a permitir entender mucho más la comparación multiambiental de esos tres sitios unidos a los que ellos disponen en río de Janeiro y Brasil. Bien. Y si tuvieran que reconocer algún punto débil de lo que... ¿Vienen haciendo algo que falte, que... que tengan que mejorar por ahí? No es un punto débil, pero es algo que puede ser mejorado aún más. Es la situación de que ahora que nosotros estamos identificando los primeros resultados de este proyecto, es importante que sean aumentados los contactos entre las equipos brasileñas y argentinas, de modo a cambiar las ¿no? experiencias y aumentar la eficiencia de los resultados alcanzados. Yo creo que eso es un paso importante para el futuro. Sí, yo concuerdo también. Ya ha habido una misión nuestra el 27 de febrero, de inicio de año, donde ya contactamos los vis-a-vis, los, los -vis, digamos, temáticos en el área. Hay que también recordar que participa el laboratorio Cervant junto con el Instituto de Suelos, de río de janeiro que es una unidad aparte de eh, agrobiología yo creo que en general lo, lo que se abre es un gran desafío porque hay que referenciar un poco ellos, ellos tienen la parcela de facendina agroecológica, un sitio ya de 20 años de más de 70 hectáreas con todo manejo agroecológico Y si bien nuestro trayecto no es tan grande en, en los, los módulos que hemos iniciado como el de San Pedro que ya tiene 18 años y otros más incipientes, pero tenemos grandes desafíos, creo, en esas áreas, entre lo que son áreas de, si queremos, de preservación, de refugio, de manejo del medio ambiente, corredores biológicos, áreas propiamente de, de producción y un gran desafío que es ver también cómo estos resultados eh, en el término de mecanización de poder manejar la cobertura. Hoy cortamos con, con industrias nacionales, por ejemplo, el caso de una máquina que se adapta perfectamente al acondicionamiento de la cobertura, que es conocido habitualmente como rolo faca ya en ambos países. Ese es un, un equipo originario de, de, de Brasil que se fabrica en muchas metalúrgicas de Santa Fe y de Córdoba hoy en día. La estación experimental, incluso en Marco Juárez, tiene un modelo experimental, no en agroecología, pero en agricultura usando ese ese aparato y bueno, ese equipamiento y yo creo que en ese sentido de, de, tenemos que avanzar, pensar en una agricultura familiar pero una, también en una calidad de vida de los agricultores de manera que aún sin necesitar insumos externos puedan de alguna forma eh, poder mecanizar mucho más eh, sus labores entonces hoy el proyecto está en una fase de incubación de conocimiento acerca de esa cobertura, pero va a necesitar después una interfase de aplicabilidad cuando todo esto lo juntemos con la maquinaria agrícola y los componentes de Productividad. Bueno, y la otra pregunta, pero creo que ya contestaron, era qué desafíos se planteaban, pero me parece que los dos lo, lo que acaban de contar es un poco en ese sentido. Sí, eh, me parece que el desafío es, es importante, no quiero dejar de, de agradecer a todos los que participan, de, de, de, de las diferentes unidades, marco Juárez, Casubi, Paznea, el CIPAF, eh, el Embrapa, porque sabemos que también ambas instituciones tienen una cartera ajustada de proyectos eh, nacionales, regionales, territoriales, entonces tomar el desafío del Brapa es realmente, me parece una labor muy, muy alentadora porque todos esos espacios vacíos que cuando vivimos un poco hacia adentro de nuestras instituciones a veces nos...